Ey. Estamos en el coche porque ayer vinimos a, vinimos a Murcia porque se me casó José con Alba, se me han casado ya, se me han casado los niños, ya los tengo colocados Bueno os dejaré un vídeo de del si quiero que lo ha grabado María José y os lo dejaré para que lo veáis, para que veáis que no miento y que es verdad que José y Alba están casados, ya son marido y mujer, Alba ya era mujer antes pero ahora es ya mujer de José, qué mal suena eso son en esposa. estos tiempos. Son, están esposados, que también suena muy mal, pero estar esposados suena como que han ido a la cárcel. Bueno, son matrimonio matrimonios, ya... son matrimonio como en Murcia, Anchoa y Boquerón, son Anchoa y Boquerón ya. Bueno, dejo por aquí si quiero, ¿vale? Y os contaré, después del siquiero nos vamos a ir a Guamarga a pasar un poco el fin de semana, os enseñaré ese pueblito de Almería que es precioso, os va a encantar un pueblito de casas blancas, con playa, con puestas de sol, con bu, súper guapo que sí. Una cosa. Se me va la olla mucho. Okay. Así que nada, a golfillos, que ahora nos vemos, ¿vale? Os dejo con el siquiero de Albi José. Siente encontrar el matrimonio con José Joaquín, la cárcel de Zamora, y efectivamente lo contrae en este acto y la vida de los artículos de él que os Bueno, podéis acercaros. ¿Qué hemos pedido de comer aquí? Hemos pedido berenjenas fritas con miel de calle. Para la vista ¿tán? Y luego. Llego chipirones fritos y Estos Son dos chipironcitos que tienen una pinta de muerte. Y estos son unos boqueronazos. Bo bo Uno bo unos boqueroncitos, mirad cómo lo rico. Bueno, no nos hemos podido resistir y hemos tenido que pedir postre y fijaos la pedazo de tarta de queso que hemos pillado. Para que veáis que no nos ha salido muy cara la comida con postre y todo y dos bebidas cada uno por 52,80. Así que os recomiendo que vayáis al Aljibe 19, el Agua Amarga 3, se llama el bar. Nos ha pasado, estamos en, en el Hotel Senderos, que ahora os enseñaré la habitación, que es una habitación super cookie, Un hotel así tipo rural, más, más parece más apartamentos... Y nos ha tocado una recepcionista super maja que la pobre se ve que la han dejado encargada ahí, la han dejado sola Y nos ha pasado una cosa muy cómica con el rollo, de, se le ha acabado el rollo del datáfono del para poder cobrarnos Y la pobre ha tenido que coger un datáfono viejo que tenía ahí y le ha costado la vida con él Al final, bueno, nos hemos ayudado y, y hemos podido, no, hemos no, podido no, pagar Y bueno, os voy a enseñar la habitación para que veáis, le voy a dar la vuelta a esto Para que veáis la... La plaza de habitación que tenemos. Bueno, super cookie, nos han dejado las camas ahí con las toallas, un pequeño escritorio con su cafetera. Y bueno, tampoco es que sea una habitación enorme, pero tiene de todo. Sí, tenemos. Me han dejado una bolsita de. ¿Qué lleva? Geles, bueno, como body siempre. Lotion, ¿no? Body lotion. Body lotion. Y para no. afeitarte, sete afeitado. Bueno, yo vengo afeitado, Dejate pero bueno. Un de mano hidroalcohólico en toallita. Eso está muy bien. Bueno, la bañera, un pequeño cuarto de baño con su bidet y su V.C. Uy, que se ve vamos, un poquitillo. Se ve un poquitillo así, claro, se desenfoca un poco. Y bueno, pues esto es. Aquí vamos a pasar la noche hoy intentar disfrutar de agua amarga todo posible. Bueno, como podéis ver, Aguamarga destaca por la arquitectura que tiene en sus casas, que es un pueblo con todas las casas encaladas blanco y con tonalidades azules que lo hacen muy particular. Y luego otra cosa de Agua Amarga que, que mola bastante, es que tienen bastantes tiendas, bastantes comercios que podéis visitar. tipo boutique, más bien, con cosillas de calidad muy chulas. Artesanales casi todas. Mirad qué lujo Uy, qué agustico Para nosotros solicos? Algo bueno tenía que tener El coronavirus eh? Bueno, como veis el, Bueno, lo que habéis visto De Agua Amarga eh, Yo creo que está bastante chulo, les hemos enseñado las tiendas Les he enseñado un poquitito de arquitectura Aquí podéis ver también las típicas Casas blancas y tal, que tenemos en un hotel Que vamos, que está haciendo un día bastante guapo Hoy, luego iremos a cenar, ¿no? Vamos a ir a cenar al, bueno, a la plaza si sí podemos, a intentar, que hay un bar ahí que dicen que está muy bien, que yo ya he estado hace muchos años, pero no vamos a ver si sí podemos, porque hay varios bares y tal, pero bueno, vamos a intentar un bar de tapeo, que os enseñaré ahora en un momentillo. Bueno, como habéis visto, hemos cenado en la plaza, que está bastante bien, pero sí que es verdad que mucha gente la mascarilla. Nos hemos puesto un poco nervioso. Sí, nos hemos puesto un poquito nervioso y no Porque, hemos mira, comido rápido. Hemos sí, bueno, cenado rápido. Había uno que iba así, otro la iba la así, pizza. dándose vueltas para arriba y para abajo, pero sí, en fin. Como con, con la pincha afuera. Así que recordad siempre que hay que ser responsable y no usar, parte. usar la macarilla. <risa> bueno, las partes tampoco peor. No, ya sabéis. Pero que esto es para taparse la nariz y la boca, ¿eh? Hay que ser responsables, que está la cosa muy malita. Bueno, me faltaba por enseñaros lo que son las playas de, de Aguamarga. Realmente hay una playilla que es bastante extensa eh, y delimitada por dos cerros, que podéis verlo. Eh, me estoy informando y lo de Aguamarga, el nombre creo que viene porque supuestamente decían que como hay unas minas de hierro, el agua del mar estaba amarga, por, por, el, por las minas de hierro, vamos, ¿no? No inspira mucha confianza meterse pensando en que puede haber hierro en el agua, pero bueno, el hierro es bueno. Lo que chupemos hoy de agua, pues lo ahorraremos en comernos lentejas, digo yo. Así que nada, os voy a enseñar un poquitillo para que veáis el entorno de la playa y luego os enseñaré el mar también, ¿vale? Bueno, y esto es todo de nuestro fin de semana. Ha sido un fin de semana intenso, súper relajante. Y os invito a visitar Agua Amarga cuando queráis. Así que nada, ya si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle like, comentar y nos vamos viendo, ¿vale? Que espero subir más vídeos de fin de semana y de pueblillos de Almería, que seguro que os encantan. Adiós.